¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Estilócrata, ¿para ti qué es el éxito? ¿Qué es ser una persona exitosa? Bueno, para muchos se trata de riqueza, para otros se trata de poder, para algunos es tener un impacto positivo en el mundo Todo esto es válido, pero sea cual sea tu definición, conseguirlo nunca será fácil Con eso en mente... Y teniendo en cuenta los consejos y técnicas de personas más exitosas, es que te daremos las sugerencias para lograrlo. Si deseas aprender cómo tener éxito, quédate con nosotros en el video de hoy. Estas son las nuevas formas que tienes que aplicar a tu vida para ser exitoso. Primero, sé valiente y sigue tu intuición. Un consejo por parte de Steve Jobs, cofundador de Apple. Jobs decía que tuvieras el coraje de seguir tu corazón y tu intuición que de alguna manera estos ya saben lo que realmente quieres convertirte y todo lo demás es secundario. Si crees firmemente y deseas algo, es probable que ya tengas una idea de cómo llegar allí, de lo contrario es natural que sepas qué cosas te ayudarán y qué cosas te retrasarán. Es como si tu cuerpo pudiera detectar el peligro incluso cuando las cosas parecen seguras. Finalmente, debes confiar en tus propios instintos. Segundo, sin miedo a presentar nuevas ideas. Una táctica del famoso autor Mark Twain, quien asegura que una persona con una nueva idea es un loco hasta que demuestre lo contrario. Tristemente, esto es una realidad que aquellas personas con ideas brillantes son a menudo ignorados. Desde pequeños se nos educó de una determinada forma para pensar y hacer las cosas tal como las hacen los demás. Y puede ser beneficioso para cumplir un rol existente y necesario. Pero ninguna de las personas exitosas hicieron lo que supuestamente tenían que hacer. Sino que lo hicieron de manera diferente. Y tú debes pensar de manera diferente si es que quieres ser exitoso. Si tienes una idea nueva, no la tires. Porque es diferente. Mejor perfeccionala. Tu nueva idea podrá ser lo que te llevará al éxito. Estilócrata, si este video te está gustando, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de superación personal y cómo alcanzar el éxito. Continuamos. Tercero, aprende a equilibrar tu vida. Una táctica de Phil Knight, CEO y fundador de Nike. Este visionario advierte que hay un conflicto entre la vida y el trabajo que no se puede evadir. Ninguno de los dos domina para siempre, pero ambos pueden ser balanceados. El cómo lo haces será la clave del éxito, según Phil. Con frecuencia, las personas piensan que para tener éxito necesitan hacer que el objeto de su éxito sea su trabajo, pero si piensas que solo tu trabajo te llevará al éxito, entonces pasarás innumerables días trabajando duro y sin descanso. Sin embargo, ello conlleva el costo del descanso, tu salud y una vida agradable. En última instancia, Puedes agotarte y no tener éxito, de todos modos, si el éxito proviene de tener una vida social y muchos amigos, tu trabajo puede afectarse y puedes perder tu trabajo, después no podrás permitirte el lujo de salir con amigos, de esta manera el éxito, como dice Phil Knight, necesita del equilibrio. Cuarto, Ten una resolución inquebrantable para el éxito La táctica del Coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, fue el decidir que iba a llegar al éxito si pudiera. Y aún sin horas ni cantidad de trabajo y de dinero, lo disuadirán de dar lo mejor que había en sí mismo Se trata de aprender de tus fracasos, ya que lo más fácil del mundo es rendirse ante un fracaso Solo puedes tener éxito si tienes el genuino deseo de mejorar y alcanzar tus sueños para no ser disuadido de tus objetivos Si no estás realmente dedicado al éxito, cada fracaso te dolerá más y cada falla te retrasará el éxito es difícil, sin el deseo fuerte de tener éxito, esta dificultad puede parecer insuperable. Y quinto, sea una persona de acción. La verdadera táctica y máxima de los hombres exitosos dicha por el genio del renacimiento, Leonardo da Vinci, dice A él mismo le llamó la atención que las personas con logros rara vez se sentaban y dejaban que las cosas solo sucedieran. Salieron y les sucedieron cosas. No era una cuestión de suerte. Aunque se dijo hace cientos de años... Hoy funciona tanto como antes y es hoy donde debemos recuperar sus palabras. Si dejas que los demás te dicen cómo ser, los que hacen más allá de lo que les dicen que hagan, dan una nueva forma al mundo. Estas cinco tácticas sugieren claramente que la clave para lograr el éxito se reduce a la forma en que abordas mentalmente tu camino hacia el éxito. Es decir, necesitas una fuerte mentalidad que nunca se detenga de desear, innovar, solucionar, superar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 Y los invito a conocer mi canal Estilocracia